¿Quiénes somos? El ADN de nuestro territorio. Somos parte del suelo y del cielo. Compartimos la misma historia. Tejemos con nuestras manos para que nos conozcan. Para aprender juntos. Para celebrar nuestras raíces. Raíces, encuentro de relatos y artesanías.